Hola, soy Sebastián Sangüesa de Printex y hoy día les voy a enseñar cómo cambiar filamento en una impresora Minerva. Lo primero es ir a menú, control, temperatura y donde dice boquilla tenemos que llevarla a 220 grados. Cuando estemos en 220 y volvemos atrás. Esperamos que caliente hasta 220 grados y luego continuamos a la siguiente fase. Mientras estamos esperando, vamos a mover el eje Z hacia arriba. Vamos a preparar, mover ejes, mover eje Z, vamos a mover un milímetro, y empezamos a mover. Con una altura de, los, de unos 50 milímetros está perfecto. Volvemos atrás, atrás voy a ver la temperatura. La temperatura dice que está en 125. Vamos a esperar hasta que llegue a los 220. Llegó a 220 grados. En 220 apretamos menú, preparar, nuevamente mover ejes. En mover ejes movemos el extrusor y lo vamos a mover de un milímetro de uno en uno entonces empezamos a girarlo y observamos cómo se va introduciendo el, el filamento que tenía ya desde antes y lo vemos salir por acá abajo ahora que se fuese hacia, hacia abajo introducimos el filamento por el hoyito y tenemos que sentir que los dientes del motor tomaron el filamento en este caso ya por más que lo tire hacia afuera ya lo tomaron los dientes del motor y vemos que sigue saliendo el filamento una vez que se detenga simplemente retiramos esto y podemos comenzar con la impresión va a salir hasta que deje de girar entonces recomendación dejarlo como entre 80 y 90 milímetros ya es suficiente ya, ya perfecto y ahora la máquina está lista para imprimir